Hoy en farmacios.com os presentamos natal ben Lactancia un complemento alimenticio pensado para ayudar a las mujeres durante el tiempo que están dando de mamar a su bebé. En el periodo de lactancia materna las necesidades nutricionales de la mujer necesitan ser reforzadas tanto para garantizar la correcta producción de leche materna como para ayudar a mantener el estado de salud de la mamá. natal ben Lactancia incorpora en su formulación ácido fólico, vitamina A, vitamina E, yodo, calcio, hierro y ácidos grasos omega-3. El ácido fólico, también conocido como vitamina B9, es una vitamina esencial para controlar el cansancio y la fatiga, que se ven intensificados durante los primeros meses de vida del bebé. El aporte de hierro ayuda a la recuperación posparto, contribuyendo a la formación de los glóbulos rojos y a mantener los niveles de hemoglobina. La vitamina A es una vitamina liposoluble esencial, que solo se puede adquirir de los alimentos. Por tanto, debemos tener una reserva para poder incorporar a la dieta del lactante por medio de la lactancia materna, ya que es esencial para el correcto desarrollo cognitivo y visual del bebé. El calcio es esencial para el correcto desarrollo de la masa ósea. La vitamina D es imprescindible para la fijación del calcio, muy importante tanto para la madre como para el lactante. El bebé solo puede tomar yodo de la leche materna, por ello Natal vez lactancia incorpora la cantidad necesaria para cubrir esta demanda. Los ácidos grasos omega-3, ricos en DHA y EPA, ayudan a que el bebé se desarrolle correctamente, sobre todo a nivel visual y cerebral, además de ser esencial para la madre. Se deben tomar dos cápsulas de Natal ben Lactancia juntas en una de las principales comidas del día, preferiblemente junto con un vaso de agua. Natal ben Lactancia no contiene azúcar ni gluten, pero no debe darse en mujeres con hipersensibilidad al pescado. Y recuerda,